¿Qué es el arte? Por definición, es la manifestación de cualquier actividad creativa y estética por parte del humano, donde se plasman sus emociones, sentimientos y percepciones sobre el entorno con fines estéticos y simbólicos. Pero, en lugar de que le demos una definición absoluta, es más útil verlo como una forma de expresión humana en constante evolución y cambio. Y cómo no ver a una ciudad, como una forma de expresión en constante evolución y cambio. Pero no solo eso, hay una característica del arte que hace que una ciudad encaje perfectamente. La característica de que el arte es para sí mismo. Esto es, a que el arte debe de ser creado para plasmar sentimientos, plasmar emociones, plasmar percepciones. La ciudad es para sí misma, al igual que el arte, pero no plasma emociones o sentimientos, plasma creatividad. La creatividad de sus habitantes para solucionar sus problemas propios de vivir en una comunidad. La ciudad se moldea para sí misma. Ningún edificio, calle o casa se crea por otra razón más que porque alguien vio la necesidad de que estuvieran ahí. Y estos edificios, casas y calles Toman la forma y el tamaño que el terreno y las demás construcciones le permiten. Y estas tres variables, necesidad, terreno y contexto, es lo que hacen a las ciudades únicas. Otra característica que comparte el arte y la ciudad es que no hay dos ciudades iguales, todas son únicas. Y el arte es único e irrepetible. La ciudad es una galería al aire libre, donde cada mural, escultura, monumento, edificio, calle o casa, cuenta una historia única. Desplazarse en la ciudad es como viajar a través del tiempo. Puedes encontrarte lugares construidos el año pasado o hace más de 100 años. Al recorrer una ciudad se admira su cultura, historia y personalidad. Ahora, imagínate si todos estuviéramos de acuerdo con esta premisa que les acabo de presentar. La ciudad es arte. ¿Cómo tratarían los habitantes si supieran que su ciudad es arte? Yo te pregunto, ¿cómo se trata el arte? Yo he visto que el arte normalmente se trata con respeto y admiración. Imaginad lo que pasaría si todos supieran que su ciudad es arte. En este video, les muestro mis tres maneras favoritas de navegar por la ciudad o navegar el arte En coche, con la música a todo volumen y descapotado para sentir En moto, pues claro, también con la música a todo volumen en los audífonos O en patín porque en él se pueden recorrer el interior de las ciudades pero esta vez sin música para escuchar los sonidos de la ciudad que en México son muy peculiares por cierto y si estás de acuerdo conmigo y crees que la ciudad es arte, la próxima vez que salgas a la calle, yo sé que no verás a tu ciudad de la misma manera. Por favor regresa a este video y escribe en los comentarios qué se siente ahora que sabes que estás navegando dentro de una obra de arte. Y si la ciudad es arte, ¿qué será un bosque?